Julio Arboleda Nunca te hablé Nunca te hablé Si acaso los reflejos de tus ojos llegaron desde lejos Mis fascinados ojos a ofuscar De tu mirada ardiente, aunque tranquila, No se atrevió mi tímida pupila Los quemadores rayos a encontrar nunca en mi oído resonó tu acento si de tu labio el vivo movimiento y tu expresión angélica admiré al contemplar tu gracia y tu belleza oculta entre mis manos mi cabeza tus atractivos mágicos burlé eres un sueño para mí a la lumbre del teatro entre densa muchedumbre tus seductoras formas descubrí, mas, si evité tu acento y tu mirada, quedóse en mi alma la impresión grabada de la mujer fantástica que vi, y desde entonces, aunque de ti me alejo, mi memoria de fuego es el espejo, do tu imagen se viene a reflejar, y goza, mi rebelde pensamiento, en darle vida, en inspirarle acento, ay, y en idolatrarla a mi pesar. Quizá será mejor. En el misterio, la mujer como Dios tiene su imperio, y la duda alimenta al corazón. No rasgue el velo, mi profana diestra, que oculta a la mujer, y al ángel muestra y me deja en poder de mi ilusión. Tiemblo al quererte oír, deja que tema porque acaso tu acento también quema y a consumir mi corazón vendrá, mi corazón por el dolor gastado que a un oscuro rincón ya relegado, entre ceniza y lágrimas está porque a la luz y a la belleza esquivo. Yo, como el búho, en los escombros vivo de las pasiones que por fin vencí, y en mi lóbrego albergue estremecido solo aspiro a la paz que da el olvido, ya que el amor y el mundo huyen de mí. Y jamás te hablará pero consciente que aquí estas líneas dejé reverente, en señal no de amor, de admiración. Las escribo sin fe, sin esperanza, aunque donde el cariño no se alcanza, alcánzase el desprecio o el perdón.